Recordando su juramento sagrado de proteger a los seres de Sorgon, Reyénica debe recurrir a la violencia. Cuando la niebla de su arma nucleónica se despega, su gloid gelatinoso ya no está. Debemos advertir a los otros Nomi. Oh, señora Reyénica, espero que no sea demasiado tarde. Reglas de docena genética. Ah, Lástima que una chica como Reyénica no existe en la vida real. Confiesen, quién de ustedes tomó mi nuevo disco de moco flamenco. ¿Una chica que no teme decir lo que piensa? ¡Genial! ¡Como rellénica, ¡Más te vale que no sea la última soda, Bash! Uh, mi nombre es Crash. ¡Desaparece, Flash! Pelearía por la justicia sin importar nada. ¿Quiere aumentar los juegos a 50 centavos la sesión? ¡Esto es un robo! Y yo desde luego no lo aceptaré. ¡Eso, amiga! ¡Vible revolución! Lástima que no exista rellénica. ¡Oh! que estás abajo, más Puedes buscar la goma de mascar que se me cayó. Rodó debajo del mostrador. Uh, uh. ¡Pronto! ¡Hay que avisarle a los otros! Yo... yo te amo, Pepperán. Y yo a ti, Crash. ¿Sabes mi nombre? Claro que <risa> lo sé. Siempre lo supe. ¡Sujétate! Stash, me alegra que pudieras venir a cenar. Gracias por permitirme compartir el pan con una diosa. ¡Ah, oh, qué niño! <risa> Crash, después de la cena quieres buscar cabellos sueltos de peperán. No. Oh, entonces no. ¿Alguien podría pasarme la carne? ¡Ah, oh, oh. oh. oh, mi porcelana! ¡Mi carne! Yo, su mano... Fue ella. Mm. ¡Mi carne! ¡Toma esto, cara de mutante! ¡Come tierra, pírselo! ¡Retráctese, señor! ¿Qué? ¿Quién se supone que eres tú? Ha ofendido a mi dama. Un duelo de caballeros mañana al amanecer. Restauraré su honor, dama mía, lo juro. ¡Bien! ¡Mañana al amanecer! Ahí estaré. ¿Estás hablando en serio? No. ¡Preséntese, señor! Oh. Señor. ¿Por qué estás en los arbustos? Ay, oh, tu hermana es fascinante. Ni siquiera sabe tu nombre. Ella lo sabe. Siempre lo supo. Cielos, mus... Es difícil de creer que ustedes son hermanos. ¿Por qué? Porque ella es tan fascinante, bonita, ¿Eh? genial, sorprendente. ¿Eh? Por lo tanto, la raíz cuadrada de un número negativo resulta un número imaginario. Parece que alguien está enamorado de ti. Ay, por favor, solo es el extraño amigo de mi hermana. Él no está enamorado de mí. Entrega especial para Pepper alpherson Pepper Ana, eres mi mañana. Déjame hacer fama y nos casaremos en La Habana. Con amor, Crash. <coughs> ¿Mi propina? No pierdas tu tiempo. Colores veremos igual. ¿Qué está ocurriendo? Me pregunto cómo es que vivo. Con frío para shorts y calor para... ¿Estás loco? Podré saber. No te has dicho a ti misma que eres genial Pepera. Silencio Ir creciendo ¿Eso qué es? Vas cambiando y la vida podrás entender Es un sueño que... pepera. Peperán, pareces pura greñudo. Es que no puedo deshacerme de ese loco de Dash. ¿Por qué está acosándome ahora? Probablemente por tu parecido con Regenica. Ya sabes, de héroes famosos... ¡Ay, por favor! No me parezco a ella. Primero que nada, prefiero morir antes que usar hombreras. Ah, ¡Acéptalo, Regenica! Creo que el amor de Crash es muy tierno. Y muy <ríe> natural. ¿Quién entre nosotros no ha sucumbido ante los encantos continentales de Handicap o el machismo brutal de Hagar el Horrible? ¡Ustedes dos están locos! ¡Es un amor inofensivo! ¿Qué es lo peor que podría pasar? <risa> Viste un terrible y espantoso accidente en patines. Por suerte, yo estaba ahí para rescatarte. Sí, yo... Ya recuerdo cómo es posible que fallaran los frenos de mis megapatines nuevos. Creo que le llamaré a mamá para que sepa que estoy a salvo. No necesitas llamar a nadie. Yo te cuidaré. ¡Ah! ¡Oh! Para siempre. ¿Estás loco? Yenica. Juntos gobernaremos La galaxia como marido y mujer No. <risas> Feliz aniversario, Peperan. Has sido la mujer de mis sueños durante dos largos días ¡Basta, Nash! ¡No me agradas! ¡Y yo no soy tu reina! Si sí, lo eres Eres insolente, encantadora y... ¡Le mis labios, Flash! ¡Vete de aquí! Sé lo que haces Estás probándome. Bien. Te probaré mi devoción haciendo una huelga de hambre. Ni un trozo de comida tocará mis labios hasta que correspondas a mi afecto. ¡Pues hazlo! ¡Adiós! ¿Quién quiere oír mi nuevo disco de moco flamenco que no ha sido tocado por ninguna peste molesta con casco? Creo que fuiste bastante ruda. No tanto como... una arpía. Fue por su propio bien. Iba a olvidarse de mí algún día, solo aceleré el proceso. ¡Hola, Moose! ¿A dónde vas? Al basurero. ¿Quién quiere una soda? ¡Tenemos muchas aquí! ¿Qué me dices de todas las tonterías que has hecho debido a tu capricho por Craig Bean? ¿Qué tonterías? ¡Nunca he hecho una tontería! Cuando llamabas a su casa fingiendo vender lápices. Cuando imprimiste tu papelería que decía del escritorio de la señora Pepper Anvin. Cuando mandé dorar ese chocolate a medio comer que tiró a la basura y... <risa> por favor, eso era diferente. ¿Quieres una soda? No, ya no las bebo. Le dijiste que se largara, le dijiste que leyera tus labios. Está en huelga de hambre por tu culpa. Esa no es mi culpa. Sabe que no quise herir sus sentimientos. Sabe que soy insolente. Y si me disculpas, tengo mejores cosas que hacer que... ¡Trash! estás? Bien. Bien, bien. Y dime, ¿cómo está tu pequeño amigo ese Lash? Dímelo tú. ¿Qué? ¿De qué me estás hablando? Le agradas más, eso dijo. Moose, yo no le agrado más a Clash. No sé qué dijo para que pensaras eso, pero no era su intención. No me importa, es tonto. Él no heriría tus sentimientos a propósito. A veces las personas dicen cosas sin pensar. Era mi mejor amigo, Pepi. ¡Ay! ¿Acaso no los ahuyenté, trovadores? Sí. No te preocupes, Moose. Yo arreglaré las cosas. ¡Te lo juro! Pepi, no puedo respirar. actuado como una arpía. Toma, pollo caliente. Fui totalmente desconsiderada. Dije cosas sin pensar en lo que te harían sentir. Eres amigo de mi hermana. Debí tratarte con el respeto que mereces. ¿Aceptas mis disculpas? ¿Crash? Uh -huh. ¿Qué tienes en la boca? Panecillos. Oh. ¿Panecillos? ¡Se supone que no comías como una demostración de tu amor por mí! Es verdad. Pero entonces leí el último episodio de Docena Genética y conocí a la nueva ayudante de Reyénica, la chica mecánica. Oh. ¿Oh? ¿Qué? ¿Me dejas por esta insignificancia? Tiene armas limitadas. ¿No crees que se parece a tu amiga? ¿Cómo se llama? ¿Miki? ¿Dónde está tu chica mecánica ahora, eh? Hola. Hola. Lamento lo. Está bien. ¿Quieres ir a? Sí.